Establecer una red férrea entre La Pradera y Bogotá. Sucedió el primer accidente aéreo. El terreno en donde fue construido era propiedad de un subachoqueño que era amigo de Jorge Luis Ergaitán. Y hay tantas cosas que quisiera hoy decirte, porque un futuro contigo yo sé que existe, y aunque quieras... Uy, sí, sé, sí, pero no sé. Creo que con los españoles... No había nacido. A ver, en el colegio no es enseñan eso. Esa es una excelente pregunta. Fue una batalla que se llevó a cabo en 1861 entre liberales y conservadores. Entre conservadores y liberales en 1861. Los dos bandos, los liberales del Cauca por Tomás Cipriano de Mosquera y los conservadores liderados por el presidente en ese entonces, Mariano Espina. Fue todo un día entre 10.000 hombres en donde los liberales eh, liderados por Tomás Cipriano de Mosquera buscaban derrocar el gobierno conservador de Mariano Ospina. En esa misma se dio la muerte de José María Obando cuando venía a prestar el apoyo. ¿No queda en el tablazo? ¿En el tablazo? Es el tablazo, ¿no? ¡El tablazo! El Cerro del Tablazo es conocido turísticamente como el Balcón de la Sabana. Y también es conocido porque antes los chipchas escondieron sus tesoros ahí. Entonces el Cerro del Tablazo era conocido con el nombre Juniatamis. Es un sitio actualmente de alto ingreso turístico. Donde hubo muchos accidentes aéreos y uno de ellos fue de alta magnitud acá en Colombia. Sucedió el primer accidente aéreo. En 1947 hubo 54 eh, muertos. El avión de Avianca que cubría una ruta hacia Barranquilla fue el primer accidente aéreo en Colombia de alta magnitud y dio pie a la creación de la aeronáutica civil. Película, no. Novelas. No es... Me acuerdo de una novela más, no de película. ¿Película? No sé. Sí. ¿De la Bella? ¿Calamidades? No, es... no la Calamidades. Ahí se está atacando burro Don Rosendo. Con Fran Ramírez, Cóndores no entierran todos los días. Cóndores no se entierran todos los días. Pues en Subachoque se han hecho o se han realizado varias propuestas o películas y cosas audiovisuales. Taita, Lola Calamidades, pero la más eh, Cóndores, claro, inclusive vi los rodajes. La más icónica es Cóndores no entierran todos los días que se grabó en 1984. Tiene usted cinco días para abandonar este municipio. Porque les faltó hacer las, las vías. Porque era el punto de fábrica, más no tenía rieles que hicieran como el recorrido. Pero es la ferrería, la parte metalúrgica más no entraba el tren. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Realmente para el gobierno en eso era prioridad el tren de la sabana. En Subachoque eh, se creó la segunda ferrería después de Pacho, eh, que es la ferrería de la Pradera. La ferrería de la Pradera nació en el año 1858 de la mano de tres extranjeros, uno de ellos eh, de los pioneros de los primeros hornos de Colombia, que es la ferrería de Pacho. Es la que produjo... Los rieles para el tren de la sabana. A pesar de que nosotros en la ferrería se produjeron los primeros rieles para ese tren, nunca se pensó en su bacho, pero al parecer sí existía la, la idea de establecer una red férrea entre la pradera y Bogotá. Acá en la ferrería se fabricaron pues también las columnas y vigas del Teatro Colón de Bogotá y de varias edificaciones de la capital, así como los rieles del tranvía de Bogotá. Y primero pues también fabricaban pasadones, trapiches de molienda de caña que fueron distribuidos en Cundinamarca, Boyacá y Santander. La Laguna Encantada del Salitre eh, la confunden con el Pantano de Arce. Eh, esta laguna que queda ubicada en el Guamal. Eh, digamos que allí una de sus leyendas habla que en aquellas tierras pantanosas antiguamente los indígenas eh, iban y hacían ofrendas con objetos preciosos a la diosa Luna. Se dice que quienes intenten cruzar el límite donde empieza la fuente hídrica para buscar los tesoros no puedan salir de allí por su encantamiento. Eh, otra leyenda es que digamos en invierno la laguna se seca y en verano su nivel de agua crece. Que Nemesio Camacho na nació aquí en Subachoque. Ya, subachoqueño. El terreno donde está construido el estadio era la hacienda El Campín, que era propiedad del paisano de Subachoque, Nemesio Camacho Macías. Nació en Subachoque en noviembre de 1869. Y uno de los eh, terrenos que quedan ahí en el estadio. Este subachoqueño fue ministro, senador y gerente del Banco Central del tranvía de Bogotá y la tierra la donó el hijo, ya que él murió en el año 1927. Este improvisado nació del de comienzo de Tres Amigos. Proyecto transversal a la banda sinfónica. Tejidos, bisutería, atrapasueños. Pop y baladas, pero me encanta mucho el rock. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.